Egunon, Joseba. Hola, Egunon. Eh, lo adelantábamos ya, ¿eh? Y si nos puedes explicar cuál es la situación ahora mismo de Gregorio Vicario, Joseba. Bueno, eh, hasta donde sabemos nosotros es una situación cuando menos es estable, ¿no? Parece que de la operación ha salido relativamente bien, pero el problema no es, no es solamente ese, nos parece que está muy bien que, que sobre todo pueda curarse, ¿no?, eh, la duda que tenemos es que puedan curarse en prisión con ese tipo de enfermedades graves, ¿no? Y eso es lo que ayer denunciamos y venimos denunciando desde hace, bueno, pues años, ¿no? Es decir, los presos y presas eh, gravemente enfermos eh, de cualquier tipología de, de delito cometido eh, deben de curarse fundamentalmente cerca de los suyos y con médicos de confianza y fuera, sobre todo de los muros de la prisión, ¿no? ...y el, eh, la denuncia que hacemos es que hay una ley, que es la Ley General Penitenciaria... ...que posibilita que cuando alguien tiene una grave enfermedad... Eh, pueda ser eh, puesto en libertad, pueda ser progresado de grado eh, y puede, en definitiva, eh, ser tratado eh, pues bueno, pues, eh, en, en su casa o en los hospitales cercanos a sus domicilios. ¿no? Y esto, en el caso de los presos y presas no se está produciendo prácticamente en ningún caso. ¿no? Eh, hay un régimen de excepcionalidad que se les está aplicando y, y donde entra fundamentalmente este tipo de cosas, pero entra también la política de alejamiento que se mantiene, entra también la no progresión de grados eh, prácticamente solamente 10 de todo el colectivo están en tercer grado penitenciario. Bueno, es todo un, un despropósito que se sigue manteniendo durante décadas, a pesar de que, aunque a algunos parece que se les ha olvidado, desapareció hace ya unos años, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pues la política de excepción se sigue manteniendo. Por recordar un poco al oyente y por informar, eh, Gregorio Vicario tuvo la semana pasada un, un, una operación de, del corazón, ¿verdad, Joseba? Si no me corriges, sí. y ya va, lleva ya 20 años preso. Sí, bueno, este es un preso bueno, que tiene ya 64 años de edad, que es un tanto que no es uh -huh. baladí, ¿no? Que, que como bien dices, lleva más de 20 años ya en prisión. ...que está en condiciones de, de poder estar en tercer grado penitenciario... ...porque ya ha cumplido con creces... Eh, ...las tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales... ...y que esta situación médica de Gregorio Vicario... Eh, ...no es que ha surgido de la noche a la mañana... ...sino que ya lleva tiempo con estas dolencias, ¿no?... Eh, ...hace año y medio ya tuvo un primer ingreso hospitalario... ...y el pasado mes de octubre... Bueno, pues ...la apreció una isquemia severa muy extendida... Y ahora pues ha sido trasladado, como bien has dicho, al a Hospital de, de León, desde la, desde el centro penitenciario de, de Burgos, donde está cumpliendo condena para eh, la colocación de este bypass. No, Bueno, eh, no se entiende, primero, ni por la edad que tiene este preso. Y segundo, ni por el tiempo de, de condena que lleva ya cumplido. Y, y en tercer lugar, por por el tipo de enfermedad que, que tiene, pues que sigue estando en, en prisión. ¿no? no hay que olvidar, otro dato que dimos ayer, que... que Precisamente las dolencias cardíacas, eh, en el caso de los presos y presas vascas, es que es más el control que nosotros llevamos, eh, se han producido ya seis fallecimientos en prisión desde el año 1988. Es eh, el, el tipo de enfermedad que más eh, fallecimientos está ocasionando. ¿no? Bueno, Estos son datos que, que nosotros quisimos transmitir ayer y con una petición muy expresa a las autoridades penitenciarias, es que no se puede seguir jugando con la vida de las personas en, en prisión, ¿no? Y, y, y la única solución que en este caso tienen es que se les aplique una normativa penitenciaria ordinaria y que puedan salir en libertad cuando ya han cumplido, repito, la, las tres cuartas partes de su condena, la mayor parte de ese tipo de presos. Uh -huh. Hablas un poco de la situación ¿no? de, de los presos gravemente enfermos Pero la situación de Gregorio, eh, bueno, no, no es única, no es excepcional ¿Cuál es la situación en cuanto a ¿no? ese, ese derecho a de la salud o esa situación de salud? Eh, ¿Cuál es la foto no, con, eh, con en, la to fo en torno a los presos vascos? vascos sí, sí las fotos son que hay... 19 presos con enfermedades que podríamos considerar en algún caso terminal y en otros casos eh, enfermedades grave, graves, consideradas como graves, ¿no? Y esa es la foto que tenemos. La mayor parte de ellos están, siguen estando en, en alejamiento, es decir, porque aunque estén más cerca de lo que estaban hace unos meses, bueno, pues eh, el estar en Daroca o estar en, en Madrid o estar en Castilla, pues sigue siendo un, bueno, pues un montón de kilómetros para las familias, para poder visitarles, ¿no? O sea, la foto que tenemos es esa: 19 presos gravemente enfermos. Eh, la práctica totalidad de esos 19 presos tienen ya cumplidas las seis cuartas partes de su condena y en algunos casos son presos eh, que tienen bueno, bastantes años eh, de edad y que tienen eh, bueno, una, una amplia parte de la condena eh, cumplida. Yo, Si les parece, aquí hay algún dato de los del número de presos, por ejemplo, que tienen más de 70 años. No, Hay 10 presos, 10 presos vascos que tienen más de 70 años. ...hay ocho presos que tienen más de 65 años... ...y hay 20 presos que tienen más de 60 años... ...o sea que son 38 presos que están por encima de los 60 años... ...y esto prácticamente es un, un 25% de los presos y presas vascos... ...y luego hay, eh, en, referente a los años que llevan privados de libertad... ...hay 22 presos que llevan ya 20 años en la cárcel... ...hay 31 que llevan más de 20 años... Hay 11 que llevan más de 25 años y hay 4 que llevan más de 30 años de, de privación de libertad, es decir, de privación de libertad que efectiva, o sea, 30 años contados día a día. Eh, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de una política penitenciaria que, que persigue ser una política penitenciaria no represiva y humanista, y esto nada tiene que ver con ese tipo de conceptos, ¿no? Uh -huh. eh, apuntabas ¿eh? ya son unos años en los que bueno la sociedad vasca también eh, palpita en otros términos y en torno a la sensibilidad de, de este problema no que que nos que nos atañe eh, hablamos de no de, de un sentir mayoritario de la sociedad vasca darle solución a esto en ese re, en ese sentido que que es lo que necesaria, eched creéis que que Podría hacer y tiene que hacer el Gobierno de Navarra, como es el caso, osco jaurlalitza nuestras instituciones. Bueno, las instituciones fundamentalmente eh, exigir en el caso del Estado, que el cumplimiento de la ley. ¿no? En el caso de Navarra, yo, yo no quisiera entrometerme en lo que es un ámbito que pertenece, pertenece más a, a ...al ámbito de, de Nafarroa, ¿no? Pero yo creo que debe ser exigiendo la, la competencia penitenciaria también en Nafarroa, ¿no? Y en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco que ya tienen la, la competencia penitenciaria... ...fundamentalmente ponerla en práctica. Es decir, han venido manifestando públicamente que van a hacer una política penitenciaria... Eh, ...donde no van a marcar diferencias, como se ha marcado hasta ahora en el caso de los presos y presas vascos... ...que pues se les va a aplicar una política penitenciaria ordinaria, bueno... Ya son eh, un mes aproximadamente que llevan con esta competencia penitenciaria. Eh, vamos a dar un, un espacio de tiempo más amplio para ver si verdaderamente las palabras. Eh, ...se compadecen con los hechos, ¿no?... ...y vamos a ver cuál es la evolución de la competencia... ...creemos que hay capacidad eh, para hacer cosas nuevas... ...en el ámbito, cuando menos, de la Comunidad Autónoma del País Vasco... ...y eso es lo que, lo que pedimos... ...y en el caso del Estado, eh, pues fundamentalmente... ...punto número uno, que todos los presos y presas vascos... ...estén en Euskal Herria... Eh, ...punto número dos, que aquellos que continúan bloqueados... ...en segundo grado penitenciario... ...y que tienen derecho al tercer grado penitenciario... ...se les aplica el tercer lado penitenciario... ...y punto número cuatro... ...que sin duda... Eh, ...aquellos que tienen derecho también... ...a disfrutar de, de permisos penitenciarios... ...que también puedan disfrutar de permisos penitenciarios... ...pero eso es una isla... ...en el caso de los presos y presas vascos... ...porque a, es, en este caso... ...no se está aplicando ese tipo de normativa... Es la normativa, como decía antes, de un régimen de excepcionalidad que les deja al margen de lo que es una política penitenciaria ordinaria. Y esto hay que exigir, y es lo que estamos exigiendo al gobierno español, bueno, que cambie su actitud, ¿no? que ETA ya no existe. Sí que, bueno, en eh, los últimos tiempos, sí que, bueno, eh, el gobierno español o el trato que se hacía a presos vascos nos dejaba, bueno, noticias como el acercamiento, pero bueno, ¿cuál es, cuál es la, hoy la situación y, y la actitud del gobierno de Madrid? Bueno, pues la actitud del gobierno de Madrid es que todavía en las cárceles del Estado, es decir, fuera de Escalería, hay eh, aproximadamente un centenar de presos y presas vascos. Que tienen derecho a estar aquí, que tienen derecho a estar o bien en libertad por el cumplimiento, como decía antes, de esas tres cuartas partes de la, de la condena, o bien en centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del País o de la Farroa. Y, y el gobierno español sigue manteniéndolo en plan rehén a esas presos presas dentro de sus cárceles. Y por otro lado, la posición de Madrid, bueno, de una lentitud desesperante ¿no? porque eh, sí que se ha conseguido en el plazo de un año vaciar las cárceles de Levante, de Andalucía y de Galicia, que son las más alejadas, eh, se ha vaciado de presos y presas vascos, pero siguen estando todavía muy alejados. Y luego hay una, una actitud que, que no, no depende tanto de los gobiernos, pero sí de, depende del ámbito de la justicia que, que nos preocupa mucho, no porque cada vez que lentamente la administración penitenciaria da un paso y, por ejemplo, progresa de grado o concede permisos penitenciarios, es la fiscalía o es el juez central de vigilancia penitenciaria quien recurre a estas decisiones y nos estamos encontrando con que hay presos que fueron progresados a tercer grado, que salieron en libertad condicional y que están volviendo a entrar en la cárcel porque eh, los jueces así lo han vuelto a decidir, es decir, no hacen caso eh, los jueces a lo que deciden las juntas de tratamiento penitenciario que son las que conocen la evolución del preso y por tanto actúan con una posición muy ideologizada muy politizada y contraria pues a, a cualquier avance en una decisión que, que nos ponga en situación de convivencia en, real en este país no. Uh -huh. Y bueno, eh, hoy tú poníamos en el foco en la situación de de Gregorio Vicario y el dato de esos 19 presos eh, gravemente enfermos. Eh, ¿Crees que que pueda bueno, eh, a corto o medio plazo eh, se vislumbra una una bueno, una solución para pa dignificar un poco la situación de estas personas? Bueno, yo mantengo siempre la esperanza, es decir... Eh... ...se ha conseguido terminar con el alejamiento... ...en esas cárceles alejadas a las que me antes... Bueno, ahora nos toca seguir eh, eh, moviendo, ¿no? Yo siempre he dicho que a los gobiernos y a los estados no se les mueve, hay, hay que moverlos, ¿no? Y eso requiere fundamentalmente de una activación social constante, ¿no? De que la propia sociedad vasca, el conjunto de la sociedad vasca, se movilice, exija a los, a los gobiernos un cambio de actitud ante todo esto y también exige que, bueno, que las fuerzas políticas democráticas pues se posicionan claramente ante la necesidad de un cambio de actitud, ¿no? Y, bueno, es la conjunción, yo diría, de ambas cosas, ¿no? Por un lado, la activación social y, por otro lado, el ámbito de la política en, en los y, y en los gobiernos, y es en lo que, bueno, Sare está trabajando fundamentalmente, ¿no? Uh -huh. eh, hablamos, ¿no?, de la red ciudadana Sare, ¿qué es, qué es lo que, bueno?, ¿qué agenda manejáis?, ¿qué, qué ciclo de movilizaciones? ¿Qué, ¿qué le ofrecéis a la sociedad vasca en términos de activación? Bueno, pues prácticamente es continua, ¿no?, porque cada, no sé si es mucho decir, cada semana tenemos una actividad concreta en la que, ...la gente se moviliza y sale, ¿no?... Eh, ...recientemente en octubre tuvimos el, la movilización de Donosti... De, de, ...de decenas de miles de personas... ...y ahora estamos fundamentalmente preparando lo que es la, la manifestación habitual... ...nuestra de enero en, en Bilbo, en la que, bueno... Se han venido movilizando aproximadamente unas 100.000 personas, ¿no? Y este año queremos que sea incluso más potente que lo que ha sido los anteriores, ¿no? Y ahí es donde estamos fundamentalmente en estos momentos eh, bueno de trabajando más, ¿no? Ojalá el, la situación del COVID nos permita hacerlo con, con normalidad y, y nuevamente pues, se oirá ese grito, no sé si ruidoso o silencioso en la calle, pero exigiendo un cambio de actitud a los gobiernos, ¿no? Bueno, hablamos eso ¿eh? de, de poder empezar a movilizarnos. Sí que es cierto que, que ha habido diferentes dinámicas, como el eh bueno, que que han mantenido activado, pero ahí queda, ¿no? esa, esa convocatoria para enero. ¿Eso nos puedes sí, sí. adelantar algo en torno a ello? Bueno, el, fundamentalmente va a ser un, un día en el que habrá dos actos diferenciados: un acto por la mañana, en la que en alguno de los eh, centros culturales de, de Bilbo, eh, pues habrá algún tipo de eh, de, de mesa redonda, de, de diferentes eh, personas relacionadas con, con lo que nos está pasando, y luego ya a la tarde, pues es la manifestación eh, masiva que volverá a salir del, de la casilla las... 5 de la tarde y terminará en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbo, pues hora y media o dos horas más tarde. ¿no? Este es un poco el, el plan que tenemos y, y estamos muy esperanzados. Creemos que, que va a ser un éxito nuevamente de participación y, sobre todo, de pluralidad también, porque desde Sabe, cuando hablamos de activar, activar la sociedad, no estamos hablando exclusivamente de las personas que históricamente y siempre han venido saliendo a la calle con estas reivindicaciones, sino que estamos hablando de un número muy importante de gente que al margen de cuestiones políticas e ideológicas eh, partidistas pues creen que la defensa de los derechos humanos que asisten también a los presos vascos pues requiere de su movilización y de su activación social y, y ese es un poco el objetivo también de Sade no, que es la pluralidad en la reivindicación no, no sé si las adelantó si tenemos fecha para esa movilización de enero en Bilbo el 8 de enero comentado, sí, es el, uh -huh. el sábado 8 de enero, sí. Por remarcar. Pues nada, Joseba, eh, mm, gracias por atender los micros de la EUSKI, eh, seguramente, bueno, la situación de, de los presos, y en este caso, ¿no?, como los presos gravemente enfermos, seguirán dando dando de qué hablar, y gracias por atenderte la llamada para terminar, va oh. tuyos son los micros de la EUSKI, por si quisieras remarcar algo, o, bueno, oh, tú es la última palabra mm. Yo creo que ya hemos hablado, que es que ricasco y pues a animar a bueno a, la, a toda la gente, ¿no? De, de escalería. A que se que se movilicen que se activen que la defensa de los derechos humanos eh, eh, no puede ser parcelable ¿no? no podemos defender unos derechos humanos y odiar otros los derechos humanos es un todo y en ese todo entra también los derechos que asisten a los presos y presas vascos y a sus familias por lo tanto mucho ánimo sí. y, y a la calle vale Orceva mi esquerrióseva ahí sube Carriquesco a por